Las puertas abran las puertas, abran las Ofrecemos esta Eucaristía por Junior de Jesús, Ana Rosa, Papito Polanco, Teófilo Martes, Luis Manuel Ortiz, Catalino Brito, Jirimpa Zapata, José Zarzueta, Miguel Hernández, Juan Esteban Montero, Ana Hogando y Modestina Romero. También la ofre ofrecemos por la intención que cada uno de nosotros trae hasta este altar, hasta esta celebración, tanto los que estamos aquí reunidos como los que nos siguen desde sus hogares. Y así nos disponemos a celebrar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Agradecemos al Señor que nos da esta oportunidad de reunirnos en la escucha de su palabra y al encuentro con Él en la Eucaristía. Para poder entrar con un corazón totalmente dispuesto en esta celebración, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Vamos humildes y penitentes a su presencia a pedirle, mientras cantamos, que nos perdone. Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mi Señor, ten piedad. de mi Señor ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, oh Dios, que para librar a la humanidad de la antigua esclavitud del pecado, enviaste a tu unigénito a este mundo,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 Pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar, porque se apiadará la voz de tu gemido. Apenas te oiga, te responderá. Aunque el Señor te dé el pan medido y el agua tasada, ya no se esconderá tu maestro. Tus ojos verán a tu maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a la espalda. Este es el camino. Camina por él, te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo y el grano de la cosecha del campo será rico y sustancioso, aquel día tus ganados pastarán en anchas praderas, los bueyes y asnos que trabajan en el campo comerán forraje fermentado, aventado con bieldo y horquilla, en todo monte elevado, en toda colina alta habrá ríos y cauces de agua. El día de la gran matanza cuando caigan las torres. La luz de la cándida será como la luz del ardiente. Y la luz del ardiente será siete veces mayor. Cuando el Señor vende la herida de su pueblo y cure la llaga de su golpe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que esperan en el Señor. Dichosos los que esperan en el Señor. Alabad al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Dichosos los, los que, esperan que esperan en el, el Señor. Señor. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas. A cada uno la llama por su nombre. Dichosos, Dichosos los que esperan, que esperan en el, el Señor. Señor. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Dichosos, Dichosos los que esperan en el, el Señor. señor. el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos, y curar toda enfermedad y dolencia. A estos doce los envió con estas instrucciones. Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, a ti Señor, Señor Jesús Damos gracias a Dios por esta palabra que nos, nos regala y damos gracias al diácono pues que la ha programado y los demás lectores Fíjense qué bueno es eh, pues continuar este tiempo de Adviento que ya hace una semana empezamos donde nosotros nos disponemos a preparar nuestros corazones ¿Preparar nuestros corazones para qué? Ya veíamos, compartía yo eh, un retiro con las, las personas de la parroquia Anteñora de la Esperanza y viendo un poquito las lecturas de estos domingos, los prefacios, las oraciones colectas, yo le preguntaba a yo, ¿dónde está el niño? Porque mucha gente entiende que eh, Adviento es preparación para recibir al niño. Y yo le decía, ¿dónde está el niño? Que no lo veo. No aparece niño por ningún sitio y el domingo pasado pues leíamos el este evangelio y no aparecía niño. Aparecía niño ya grande y apareciera diciendo que, que cuando escuchen todas estas cosas, que se levanten, alcen la cabeza, que se acerca a su liberación. ¿Por qué? Porque el Adviento es este tiempo donde la iglesia aprovecha para recordarnos con mayor énfasis que ese que vino un día en nuestra condición humana, pues vuelve. Vuelve, pero vuelve con gloria, viene con majestad. Y por eso se ha recalcado todos estos días que cuál es nuestro compromiso, qué es lo que nosotros debemos velar. Nosotros debemos velar para que cuando este Señor decida regresar, pues nosotros podamos mantenernos de pie ante Él. ¿Y qué debemos nosotros hacer para mantenernos de pie ante Él? Pues primero empezar cumpliendo este evangelio. ¿Eh? Este evangelio que nos dice, los obreros son pocos, pero la mies es mucha, pidan al Señor que envíe obreros a su mies. nosotros que podamos convertirnos en obreros de la mies del Señor he compartido siempre con la gente que nosotros pues cuando nos convertimos o cuando decimos que estamos esperando a Jesús, la espera de Jesús no es una espera pasiva nosotros no nos sentamos a esperar a Jesús el signo de que nosotros estamos verdaderamente esperando a Jesús es que estamos realizando su obra a Jesús se le espera sirviendo, a Jesús se le espera trabajando, a Jesús se le espera evangelizando. Y es lo que nos pregunta el Adviento. El Adviento te pregunta, ¿estás tú esperando a Jesús? Pero no solo al que va a nacer, sobre todo a ese mismo que nació, que murió, que resucitó y que dijo que vuelve. Estás tú esperándolo. ¿Cómo lo estás esperando? Y hoy el Evangelio nos dice, tenemos que actuar. Tenemos que llevar el Evangelio. Tenemos que anunciar. Independientemente de que haya muchos o hayan pocos obreros, yo soy un obrero. Y yo soy el obrero que tiene que hacer el trabajo. Yo no tengo que ver si hay muchos más. Claro, si faltan yo oro. Pero mientras oro... Dicen por ahí, con eh, a Dios orando y con el mazo dando. O sea, mientras oro voy trabajando. Y esto es, esto es lo que nosotros nos comprometemos en el Adviento. Eso es lo que nosotros buscamos en el Adviento. Saber si realmente estamos esperando a Jesús. Y ya nos va a decir el salmista, dichoso, dichoso el que espera al Señor. Dichoso el que espera al Señor. Porque en todo nuestro proceder, en todo nuestro camino, las cosas serán fáciles. no. Ya decía Jesús en el Evangelio que hemos escuchado otros días atrás. Decía Jesús, señores, te van a haber tribulación y va a haber catástrofe y la gente se va a desesperar y el hombre va a caer en desesperación. ¿Y qué significa eso? ¿Que se cae? No, tranquilo, alégrense, se acerca su liberación. Por eso el cristiano sirve feliz, el cristiano sirve contento, porque sabes por qué lo estás haciendo. Tú eres un obrero de la viña del Señor, no de tu propia viña. Y por eso todo lo que hacemos lo hacemos pensando y sabiendo que es el Señor quien al final nos dará nuestra paga. Pidamos al Señor porque nos mantenga con esta conciencia de que lo que hacemos lo hacemos por Él. Y que sea donde nos dirigimos es justamente hacia Él y no hacia nuestro propio objetivo. Que sea su gracia y su Espíritu Santo la que nos encamine siempre a su presencia. Que así sea, mis queridos hermanos hermanas.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 Y les invito a que de, de pie pues, presentemos al Señor todas nuestras súplicas, todas nuestras necesidades Y así podamos acercarnos a Él con un corazón limpio y entregado Por la Iglesia, para que reciba la salvación que se acerca y la transmita desde una vida comprometida con el Evangelio a todos los hombres Oremos al Señor te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes, por los religiosos y misioneros, para que con convicción y esperanza señalen a sus hermanos el camino del Señor, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro mundo, para que aumente la solidaridad entre norte y sur, y se valore a las personas por lo que son y no por lo que tienen, Oremos al Señor. Te rogamos, Te rogamos, óyenos. Vamos a seguir orando también por las vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida matrimonial, para que el Señor siga suscitando en los corazones ese deseo de servirle a Él, sobre todo donde la mies es tan abundante y los obreros son tan pocos. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Dios de amor y de misericordia, escucha estas súplicas que en voz alta te presentamos y las que quedan en nuestros corazones y tú bien conoces. Tú que eres Dios y vives y reinas. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor.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 Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Bendito sea el Señor por este vino Que hemos recibido de tu amor y bondad Bendito sea el Señor por este pan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 Sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien toda su santa Ah, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que se realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente.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 Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humanidad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra,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 Santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo.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 Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre mi Jesús, mi Señor, mi Salvador. Santo eres tú mi Dios, santo eres tú.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 y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.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 la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos, en Cristo compartimos el gesto de la paz. La paz, la paz, la paz. Coldero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, por de Dios. quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Te quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos, hermanas, aquí está Jesús. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Estás real y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor.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 la espera déjase años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa dónde sea tú me a servir llévame donde lo son Necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévanme donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente saber de ti gracias Jesús gracias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 Husano. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Oremos. Imploramos tu misericordia, Señor, para que este divino alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare a las fiestas que se acercan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues damos gracias a todos los que nos han acompañado aquí, gracias Reverendo Diácono, gracias a los lectores, gracias a los que nos han acompañado con la animación artística y a todos ustedes que están aquí en esta celebración y de forma especial a los que nos siguen desde sus hogares. Gracias damos a Dios que nos ha concedido esta gracia. Saludo de forma especial a las parroquias donde estoy sirviendo ahora como vicario, Parroquias Estela Maris, residencial reparto los tres ojos y la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza allá en brisas del este por ahí estamos a la orden y a la disposición por si nos necesitan y a mi comunidad de Villamella de donde soy eh, donde nació mi vocación y la comunidad de Peralvillo Monteplata, donde nací yo Así que ya sabe todos ustedes pues cordialmente saludados el señor esté con ustedes y, con tu y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Alegres, contentos, vayan en la paz del Señor. Demos, Demos gracias, gracias a, a Dios. Dios. recorres la vida tú nunca solo estás